bueno, pues no sé estoy utilizando el... y ya que se vaya uniendo la gente porque este es, eh, a fin de al cabo es la, la primera vez estáis viendo un parpadeo un parpadeo que, que es bastante chungo, yo lo sé que guapa eh, esta imagen de el saltado field of approval. Está guapo. Tengo que poder... Entonces, estoy echando de. Oh, hostia. Mira, no sé si aquí se puede poner. Pequeño porni, pequeño porni, montar goles de no debería de verse. Esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser, yo no veo que, que esté saliendo yo aquí a ver contenido. También me podéis hablar por el chat, por supuesto. A ver, una cosa que quiero comprobar. Antes que nada. Pequeño Pony, pequeño Pony, la primavera ya está aquí Pequeño Pony, pequeño Pony, los árboles despertaron ya La nieve blanca a veces descansa, las nubes lejos de estar. Pequeño Pony, pequeño Pony, el invierno llegó a su final El infierno lleva a su final, dice algo así. No sé. <risa> bueno, vamos a ver qué vemos aquí. A ver, a ver. Bueno, esto por, para los que pff, ya, ya sabemos que Google Stadia se ha ido, se ha ido al guano. Entonces han, veni eh, han venido han tenido que salir los de Elder scroll y han dicho desde que se anunció el cierre del servicio Stadia, en vez de esta Software y Zenimax Online Studio hemos estado analizando lo que debíamos hacer con quienes juegan a Elder Scrolls Online a través de esta plataforma. Antes que nada, queremos daros las gracias de vuestra, por vuestra paciencia. Es un placer para nosotros anunciar que los jugadores de Estadia podrán trasladar sus cuentas de Tezo a PC, llevándose consigo tan todo cuanto hayan obtenido hasta ahora, incluidos, entre otras cosas, sus personajes, los objetos que hayan comprado, sus logros, su inventario... Como los usuarios de Stadia ya juegan a Tezo, a The Elder Scroll Online, en, nuestro serviz, en nuestros servidores, dice para PC, todos sus amigos y gremios estarán esperándolos cuando se... Complete el traslado, vamos, que se va a trasladar directamente. Vaya tela, vaya liada la que se ha formado. Oye, por cierto, mirad este vídeo de, de crítico de 20, que es muy bueno. Eh, de verdad, este este vídeo en concreto. Eh. Eh, bueno, por supuesto, mirad el canal también, ¿no? Pero este vídeo es que, es que lo vi ayer y... Por ejemplo por ejemplo el mundo xbox lo, lo sigo mucho en el tema de mucho más que a otros en ¿no? el tema de los videojuegos eh, pero sin otra cosa que fuera diferente ya eh, aquí lo tengo aquí tengo un canal que recomiendo a todos ustedes es FDX Show y sí, sí, ha logrado mejorar la PlayStation 5, no solamente él, él, él, él, él, él. Hay, que, hay que ver eh, un vídeo anterior de un estadounidense que ha hecho una PlayStation 5, eh, la ha reducido con cobre, bueno, una pasada. Mmm, una pasada, o sea, increíble. Yo no sé si se podrá buscar el vídeo por aquí o algo así. Puede que aquí, ahí está, aquí está el, Aquí está el vídeo. I'm nervous because I've worked on this for a couple este. of months and uh, let's hope it works. Muchacho que se llama, vamos a ver primero el canal de IEPEDEX. Quería que estaba ya suscrito. Bueno, no. a suscribirse al canal de este Okay, so 12 volts yeah, is so being, being supplied, the supplied it to it as vale. expected. Esto es la Playstation 5 en su totalidad, esto es todo. Que siempre he dicho, me recuerda a un ordenador por la pila. Esta pila que también habrá que cambiarla en algún momento. Pero que vamos, que es lo de menos. ¿eh? But… Success. It's a bit gooey from the flux, but the two layers are definitely joined together now. One thing I realized no me me is that it would have been all like too to easy, to easy for the, the mini-channel to have filled up <laughs> well, with on, solder which would have blocked it. so to protect it from the next batch of soldering, I'm filling it with a type of silicon grease. I've had this stuff for years as a cheap thermal paste, but from my experiments it resists these temperatures well enough, and more importantly it dissolves in alcohol, so it should be easy to remove afterwards. As the middle isn't being squeezed by the crocodile clips, I'm wedging in some metal to provide some central pressure. Later. Well, to get the grease now, out, now I'm now using a syringe to force it through no? the alcohol. Start As with I've wound well. up the main channel, it has nowhere to go but through the small channel, which is why it's very stubborn. But after soaking it for a few hours, it finally bursts free. That. This needs to be done several times before the alcohol runs clear, after which I can follow it up with a diluted acid mix to Fijaos en esto que es lo más importante. Aquí es donde tenemos que. Aquí es donde tenemos que. que no es tan fácil. ¿Vale? Yo esto, cuando lo vi por primera vez y dijeron, vamos a poner metal líquido, digo. ¿Qué? A ver el metal líquido funciona el metal líquido sí, todo lo que tú quieras pero lo utiliza muy poca gente hasta hasta el momento solamente lo habían utilizado muy poca gente en ordenadores en según qué casos, precisamente por los problemas que, que da también el, el metal líquido ¿no? Jamás a nadie se le había ocurrido ponerlo, ni mucho menos en una consola. Bueno, pero así es. Entonces a este hombre lo que se le ha ocurrido es hacer la consola, pues como veis, de una manera que se enfríe mejor, porque también ese problema persiste y todavía sigue, ¿no? En, aquí está haciendo ya unas maledades que ya te quedas tú espantado es por cierto este es el la fuente de alimentación ¿eh? que ahora tiene que sustituirla que la va a sustituir por una playstation 3 o la playstation 4 ahí está la cosa vamos a ver por cuál la va, cuál la va a poner Tal, por lo tanto va a estar mucho más fiable, pero ni no, además no, no ocupa tanto como esa cosa, por Dios. Dios mío, cada vez que la veo más susto. Da miedo, da miedo. En fin, mmm, pero fijaos el pedazo de tubo, la, la tubería, <risa> por Dios, que necesita para, para enfriarlo. ¿eh? Es que esto es brutal. ¿eh? Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Aquí está testeando el... de sí Ajá. Uf. Esto... <risa> esto es como me recuerda como los programas de bricomanía los programas de bricomanía todo parece muy sencillo pero dices tú bueno sí, sí. para el que tenga un taller como como el de bricomanía si no no sé pues sí. si ya aquí dios mío es que esto queda muy feo no, no me gusta eh no me gusta sí sí habrá solucionado todo lo que tú quieras pero macho eh, menudo menudo o sea menuda bestialidad de, de consola este este no es play maníaco ¿eh? este no es play maníaco este este sabe un poquito más de, de montar cosas y lo ha he hecho bastante bien. Ahora la cosa es mmm, monolito o esto, que en apariencia es más pequeño, pero que ya hemos visto con anterioridad, hemos visto que detrás de este enorme tubo... <risa> se encuentra todo esto ah, ni más ni menos todo esto todo esto un pedazo de más grande todavía, venga todo esto para enfriarla ahora también vamos si con esto no, no, no se enfría que es muy hot la, la consola es muy hot y entonces no puede increíble o sea ese todo esto más la tubería esta de cobre que parece que para poder solucionar el problema de la ventilación increíble bueno en fin vamos a ver eh, qué pasa con las noticias vamos a ver qué dice aquí el regulador brasileño aprueba la compra de Activision a pesar de la presión de Sony. Uno de los reguladores que comenzó el lío mediático entre Microsoft y Sony ya ha dado el visto bueno a la compra de Activision, dejando claro que no harán ningún tipo de reclamación al respecto. Este se convertiría en una de las primeras reguladoras que aprueban la compra de manera oficial. En este caso, Sony no es mencionada en vano, y es que la mayoría de los argumentos que brinda el regulador brasileño es precisamente en contra, en contravía de los intereses de la empresa japonesa. Yo sepa disculparme, pero a Jimbo no lo veo yo muy japonés, pero bueno, ustedes me diréis. ¿no? Bueno. En este caso, Sony no es mencionada en vano y es, que el, el, y es que la mayoría de los argumentos que brinda el regulador brasileño es precisamente en contra vía de los intereses de la empresa japonesa. Esto se da gracias a las reclamaciones de Jin Raya en Brasil solicitando una revisión exhaustiva de la competencia con la saga de Call of Duty. A pesar de todo esto, se comenta eh, que no habría una intervención real en el mercado para los jugadores, por lo que no pueden tomar decisiones según los intereses de una compañía. Vamos, que es lo que le va a decir la Unión Europea y lo que le va a decir todo el mundo. Pero bueno, que sigan insistiendo. Aquí dice, además es importante resaltar que el objetivo central de las actividades del Cade es la protección de la competencia como medio para promover el bienestar de los consumidores brasileños y no la defensa de intereses particulares de competidores específicos. Y aquí entro yo porque tengo que decir una cosa, que os he dicho, que estos juicios de Chichinabo, estos, estas demandas de Chichinabo, solamente estaban hechas con el pensamiento de que. De que. De bueno, de. De, de ralentizar las cosas, de que. De que Xbox tarde más en tener. Ellos saben que van a tener Activision, pero no queremos que lo tenga ya. Y si puede no tenerlo, mejor, ¿no? Pero. Pero si. Tampoco nos queremos hacer cargo de la empresa, por lo tanto, como no nos queremos hacer cargo de la empresa, decimos, bueno. Pues, eh, vamos a hacer vamos a hacer la puñeta ¿eh? y vamos a dar eh, eh, vamos a, a decir que oh, y vamos a llorar por ahí por todo por todo el mundo vamos a llorar y se van a escuchar nuestras lágrimas por todos lados claro que sí qué bonito Activision sería clave en la industria pero no en los mercados particulares otra de las razones expuestas en el comunicado es reflejar el funcionamiento de Nintendo, esta compañía sin depender de Activision Blizzard ha dado con su público, siendo una compañía japonesa y creando productos especializados y exclusivos de su línea, de esta manera Sony podría sobrevivir de la misma manera explicándose en el prestigio que tiene la marca. Yo creo que la gente de Sony sabe que esto no es cierto y que no pueden sacar un Call of Duty y que necesitan de Activision. Entonces están obstinados en que esto no puede ser, que esto no puede ser, bueno, pues sí puede ser, evidentemente sí puede ser. ¿en qué puede afectar? puede ser que, que cierre yo no creo, yo no soy de los a ver, no soy tan pesimista como para pensar que Sony va a morir digamos, ¿no? o que sus juegos van a desaparecer porque aparte me parecería lo peor que le puede pasar a la industria de los videojuegos lo digo en serio o sea, que se pierdan los juegos que, que ha hecho Sony no, no, no. No, no, no, no. Sony tiene que hacer algo y lo tiene que hacer ya. ya. Si se quiere convertir en una especie de megacorporación creadora de videojuegos eh, que le vende juegos, a, eh, ya la cosa, haría, la cosa cambiaría. Ellos saben y conocen muy bien a su público. Ellos saben que su público... No se gasta dinero, su público son de los de Papa Dame, Papa Dame, y seguramente Papa también tenía una play PlayStation, por lo tanto, como no sabe mucho de, de consolas, pues hijo, Play es lo mejor, lo dice la tele, lo, lo dicen en todos lados. Es más, yo escucho a gente que no tienen idea de videojuegos eh, llamar Play a. a el niño está con la Play y lo ves con, con la Nintendo Switch. No saben que, que... Ni él... No... Hasta ese punto llegan, ¿no? Entonces pues... Pues como que... Ahí está la, un poquito la trampa de decir que Sony puede sobrevivir simplemente con el prestigio... No, con el O sea... Eso es como decirme que puede sobrevivir simplemente con por, porque se llama Sony. No, tiene que hacer juegos, que sean como los del Call of Duty. Ahí podría entrar, como bien he dicho siempre, Blizzard, perdón, eh, Haven, que ya es hora de que se luzca en algo, y los de Bungie. O sea es la combinación perfecta para poder hacer un juego de pegar tiro Cierra la fase 2 en este proceso con los reguladores de la unión europea bien esto yo lo traduzco de esta manera microsoft le está diciendo a los jueces le está diciendo a la justicia como ya se vio a nintendo le va bien sin depender de Activision Blizzard sobre todo para competir en el mercado, ¿no? como dice aquí a su vez Sony tiene varios aquí es donde entra lo bueno aquí es donde digamos eh, Xbox le lanza flores a Sony y le dice que Sony es eh, fijaos las palabras a su vez Sony tiene varios predicados Solidez de la marca líder mundial durante más de 20 años. O sea, Microsoft está dando a entender de que, oye, es que Sony no puede perder tampoco porque ni Nintendo necesita de Activision Blizzard y Sony tampoco porque, una, eh, la solidez de la marca líder mundial durante más de 20 años su amplia experiencia en el sector entendéis por dónde voy eh, tiene una mayor base de usuarios tiene también una mayor base instalada de consolas tiene un catálogo sólido de juegos exclusivos alianzas con múltiples editores consumidores leales a la marca etcétera está mintiendo no pero de alguna manera sabemos que muchas de las cosas que ha dicho como por ejemplo la de los exclusivos eh, al final se reduce a un número de 10 exclusivos que ya llevan ya tres generaciones por cierto con los mismos exclusivos, que también eh, vaya tela no sé si estas cosas son de verdad o son pura coña de verdad, pero por favor. Entonces llamaba a la solidaridad. ¿Qué sí, esto? Si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga. Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar. No, yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesito una solución. Es muy difícil todo esto. Por favor. Entonces amado, no podéis imaginar realidad, lo que yo realidad. se entonces, me no está pasando a la a la por, por la cabeza. Necesito que alguien me mantenga, necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar. No, yo siento que nací para otra cosa. Vale, entonces tu problema es que naciste para hacer otra cosa. Bueno. Si te has puesto tatuajes, estás pintado, no te veo tampoco como si estuvieras viviendo en la calle y tienes un TikTok y tal, mmm, no te veo por ahora, tampoco te veo desnutrida, también hay que decirlo, tampoco te veo desnutrida. Pero bueno, hija, mmm, la vida no es como uno quiere, la vida es como es. <risa> Mira, esto no lo había visto yo, el Fukuri lo ha he hecho bastante bien. Este, este de Jimbo me encanta. Este también de Jimbo. I am having a crisis, crisis, crisis. An existential crisis, crisis, crisis. Everything feels pointless. So I'm going to eat more chips. I am having a crisis, crisis, crisis. An existential crisis, crisis, crisis. Everything feels pointless. So I'm going to eat more chips.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 o que ha dejado de hacer vaya chistecito, ¿no? hacer una broma de, de decir a madre está viva o no no me parece tampoco no en sé fin. pero ya cada uno no sé, en fin amigos, con esto me despido y nos vemos en el siguiente programa aquí en Toxic Game Channel un beso a todos un abrazo, ya llevamos ya bastante tiempo, así que voy a descansar un poco nos vemos en el próximo en el próximo vídeo hasta la próxima